I'm ready, ready, ready, to ready, ready, to ready, ready, ready, ready, ready, ready, I'm ready, ready, ready, ready, Yo, yo, yo, y otras que lo cuidan por si acaso No te pido mucho yo solo quiero un abrazo sí. yeah. Corramos casos. Mis padres querían un futbolista uh -huh. ¿no? Pero yo nací haciendo freestyle yeah. Hay gente con clase y otra que, que nacen no artistas artista. yeah y yo pintando mentes con las tintas para esa morena que era mi sueño frustrado hoy la tengo durmiendo a mi lado por eso me encuentro relajado se sabe mis temas y hasta lo que no he es sacado estoy resacado y es por culpa de lo que he tomado ya no quiero alcohol, quiero que me des tus manos y olvidarnos de lo malo quiero que recuerdes bien mis versos que yo te recuerdo por tus besos Soño con mi primer concierto Que esté sentada en el primer asiento Quiero que recuerdes bien mis versos Que yo te recuerdo por tus besos Soño con mi primer concierto Que esté sentada en el primer asiento Y puede ser que lo nuestro nos corresponde Sensaciones que atrás de miedo se esconden Quiero más de lo puro y de lo noble Entre dos hacemos uno, pero valemos el doble La causa es que nos parece tan distinto Dejar la moral para el mundo del instinto Mami, dame tu margen para que veas que pinto Y dame la razón del saber para qué existo Las cosas que me pasan varían de sentido Pienso pasar el tiempo y con voces relativo Vivo en la hoja contándole lo que vivo Y estoy buscando en los errores que hemos perdido Hay páginas en blanco que están llenas de misterio Y si tengo que llenarlas me quedo en un punto medio Se pasa la vida entre lo divertido y serio Pero si somos pienso, fuera de los criterios La cosa es que que nada me llena más que verte sonreír y que me generes paz. Tu ser para mí significa felicidad. Quiero que seas mi Wendy, vamos a nunca jamás. Y no sé cómo expresar el amor de forma explícita. Solo me comunico a través de mi lírica Sé que la situación se tornó bastante crítica, pero siempre le dimos un toque de metafísica. I'm ready, ready, ready to fly. Ready to fly. Wap wap wap wap wap wap ready ready, ready, ready wap wap